hasta que nuestras problemáticas sean resueltas. ¿Por cuántos días continúan paralizar la docencia? Eh, no tenemos fecha, eh, será hasta que todas las problemáticas estén resueltas.